Esta ciudad es muy triste y vivo en un callejón. Tiene salida hacia el norte, pero aquí nunca entra el sol. Tú también puedes hablar y escucharemos con gusto tu voz. En la noche oscura desde los balcones en el sitio donde la vida te llevó. Esa guitarra que te acompaña, que te produce dolor de tanto tocarla, por esas manos doloridas por el tiempo,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 Había una mujer, María Rosa, que de día vendía flores, que llegó a conocer la vida de todo el barrio y sus amores. Y yo me puse a hablar con ella. Tú también puedes hablar, le dije. Y me contó una historia tan triste. Y también el beso.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 Pero aquí nunca entra el sol